racismo que es lo que permite que, que no seamos reconocidos ¿no? más allá de que el, los los presidentes digan que venimos de los barcos y, y todas estas historias pero esta invisibilización es constante es constante <risa> Siempre digo que cuando yo estaba naciendo en el 63, Osvaldo Bayer estaba luchando por Cuyamen lo mismo que yo estoy luchando ahora en el 2021, ¿no? Si no ha cambiado demasiado todo. Esta negación, este despojo, esta violencia hacia los pueblos. Evidentemente hay un sistema y un estado a los cuales no, no les conviene. que haya otra mirada y que haya otra necesidad de vida, ¿no? Soy Irma Caupán Perreot, nací en Esquel, en Chubut, en Argentina.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 Estamos constantemente siendo agredidas ¿no? en los diferentes territorios, en las diferentes comunidades y los, sobre todo en Chubut. Acá de 35, de 35, estoy de la cucha, en el estoy... Es una fuente acuífera muy importante. Las mineras necesitan estos territorios. Y entonces se avanza cada vez con más impunidad, ¿no?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 eso es la, la fuerza esa es la ancestralidad esa es la espiritualidad saber que, que fuimos libres Entrevista Irma Caupampierrot Dirección y edición Nicolás Cuñas, Manuel Gutiérrez Víctor Chávez Animación Marion Prieto Audiodescripción Flavia Medici